muy poco como una y se le hemos dejado a casa porque no, no, no, no, no, no, no, y no le tenía guardado, no le tenía asustado y la verdad que se va un poco y el pequeño porque no aquí, hola pero bueno, Otra persona la la ¿Quién ¡Paro vive! ¡La lucha, lucha sigue! sigue. ¡Paro vive! ¡La lucha sigue! ¡Vamos, vamos! ¿Hacemos así? ¿Hacemos así? Sí. Que ¡A tu amparo! ¡Nosotras no olvidamos! Nosotros ¡A tu amparo! ¡Nosotras no olvidamos! ¡A tu amparo! ¡Nosotras no olvidamos! Nos on, nos ¡A tu amparo! ¡Nosotros no nos olvidamos! Y no ha no habido bueno, Cuando se encuentro, entonces, la chavita, está bien. Me parece que iba a correr no cansa y no va a pasar. que habido que pelear. ¡Amparo vive! ¡La lucha sigue! ¡Amparo vive! ¡La lucha sigue! ¡Amparo vive! ¡La lucha sigue! <risa> sí, o sea, a cuando se, ¿Cómo se destruye cuando construye? ¿Cómo se destruye cuando construye? ¿Cómo se destruye cuando construye? Sí, sí, sí. pero por partido Yo el puerto de fondo para Igual no la pa... ¿no? sí. no pero por ¿no? Pero la comarca. Para bueno, qué. por los ¡Paro vive! ¡La lucha, lucha sigue! sigue ¡Paro vive! ¡La lucha sigue! sigue ¡Paro vive! La, la, ¡La lucha sigue! ¡Vamos, Ramonín! ¡Perdona! more. Cool. Ya, ya. No se nada. ¿no? Podemos ir así un poco diagonal, ¿no? Eh, como así, ¿no? Como Pablo, como que ¡Ah, Juan, paro. Nosotros no olvidamos. ¡A tu Paro, nosotros no olvidamos. ¡A tu Paro, nosotros no olvidamos. Todo el mundo podía servir. Todo el mundo podía servir. Todo el mundo podía servir. Todo el mundo Podía ser igual. De la cerna es una vergüenza. De la cerna es una vergüenza. De la cerna es una vergüenza.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 Acá está... Acá No sé, ¿verdad? Acá I'm okay. not ¡Un día! Hay. ¡Nuestras vidas valen más que un día! Hay. De la serna! ¡Es una vergüenza! De la serna! ¡Es una vergüenza! ¡Este día no vamos a volar! ¡Este día no vamos a volar! Este vía la vamos a volar! ¡Selda costera la vamos a volar! ¡Selda costera la vamos a volar! <manyos> ¡Campo de amor! ¡No vamos a volar! ¡Campo de gol! ¡No vamos a volar! ¡Campo de gol! ¡No vamos a volar! ¡A tu amparo! ¡Nosotras no olvidamos! ¡A tu amparo! ¡Nosotras no olvidamos! un juego de palabras. Por amparo. Por amparo es como... Ah, por amparo no, no, no. No, más de salto, Irés, al ojos. No, más de salto, desalojos. al ojos. No, más de salto, desalojos. al ojos. ¡No, más desahucios! ¡Ni ojos. Vamos a tirar por la carretera. Como todos los años, ¿no? Vamos a agruparnos porque si no.. Pero tampoco podemos ir despacio. ¿no? No, sí, sí, pero. La futura carretera pasa por tu huerta. La futura carretera pasa por tu huerta. Hola. ¡Varios combativos! ¡Varios vivos! ¡Varios combativos! ¡Amparo, vive! ¡La lucha sigue! ¡Amparo, vive! ¡La lucha sigue! ¡Amparo, vive! ¡La lucha sigue! Pero es un tenía moto ella. no que Igual lo que muy bien en el Ya. Es que haya quedado con un que Es Es una persona. que sí, Me suena. Me quieres una. Que La, la, la, la... ¿Alguien para ¿Alguien va pancarta? ¡No más desahucios ni desalojos! ¡No ¿Cuántos años tenía la mujer? ¿Eh? Amparo, ¿cuántos años tenía cuando se fue? ¡Uy, ochenta eh, muchos! No sé, pico... No. Ahora, noventa. <risa> ¿Tal? Hola, tal vez. ¿qué tal? ¿Qué tal? días. Buenos días. Buenos días. Buenos Sí, Buenos días. Buenos días. sí, sí. sí, un poco verde, sí. Sí, qué no? la qué no? la I'm going to go the ¡Nuestras vidas valen la verdad es que no No, no, es un Sí, sí. la culpa No, claro, bueno, Gracias. Uh -huh. uh -huh. Al otra chica me dijo, no, pero por ejemplo la ONU. La ONU tiene que haber la mitad de días. Es que la ONU para mí es una estructura. Es una estructura. con comunidades, Esa puta 1 Hay un los luego ya, luego ya, la ONU. la puta Buenos días, ¿vale? Joder, Ferre, es verdad, Estás has hecho polvo. Bueno, vamos a callar, que ya es difícil. ¿Qué tal? Vale, vale. Voy a hablar un poquito Dale. Vale, pasa muy buena. Yo creo que.. Ya, la idea era en realidad ponerla hasta arriba, donde estaba la casa. ¿eh? Y están las vallas estas también para tata. ustedes si no está, venga vamos vamos vamos, vamos sí, es no, que cuidamos que, que, que pues, nos pasa nos pasa La Una, corona. Una corona, no. ¿Antonio, en qué farol le habían puesto aquello? Eso. No lo veo, espérate. Ah, lo quitaron. Este eh, pensamos... No, pero mira, ya están... Vale, tía. vale. ¿Quieren los dos? Sí, gracias. ¿Te lo aquí, ¿sí? ¿Sí? Vale, gracias, sí. Eh. Tengo más. Igual, igual Borja tiene más para repartir los coches. Claro. Hola, no Cuando siente no pasa, hombre. el papelito, es como el ticket, ¿no? Se ha <laughs>